Nosotros nos encontramos en el juzgado décimo de primera instancia -in -in -in especializada en materia familiar y como se puede ver, de en qué condiciones se encuentran los asientos para las personas para es? Es? que se encuentran en espera en la antesala para poder llevar a cabo sus trámites. Es preocupante la situación que hay en el Poder Judicial del Estado de Guerrero. hacemos un llamado a la presidenta para que tome y actos más, en el asunto, pequeño, porque parece así, ser que la juez en este caso, del juzgado décimo especializado en materia familiar, no le da importancia al tema. esto, viene ya está bien leyado, eh, suscitándose desde hace mucho tiempo estas condiciones deplorables, preocupantes para la impartición de justicia. Entonces hago un llamado a la presidenta del Poder Judicial para que tome cartas en el asunto, no tan solo en esto, sino en la impartición de justicia, que sigo insistiendo y reclamando que se encuentra en una situación preocupante Uno, no puede ser posible que las personas que vienen a cobrar tienen que venir dos veces venir a las ocho y media de la mañana para que se eh, reconozca la personalidad y después regresar hasta las dos de la tarde para que puedan darle el cheque de los alimentos que pues son importantísimos para los menores que lo requieren entonces, entre muchas otras quejas más que existen, y que los vamos a ir mencionando, el torturismo que existe en los juzgados, no es de ahorita, es de tiempo atrás, y vamos a seguir insistiendo y luchando para que esas personas que no quieren trabajar o no cuidan su trabajo, que sean sancionadas, se les inicia un procedimiento administrativo, y en el caso de que insistan, los que sean cesados y que le den la oportunidad a otras personas que en realidad sí quieren trabajar. Seguiremos informando.